Hola, muy buenas a todos. Hoy estamos en un nuevo vídeo y lo que estáis viendo aquí es una calefacción estacionaria que me compré para el coche para esos días que fui a Andorra y para estas escapadas que me hago a Bredos. Y como veis aquí tenemos un depósito de, de diésel de 5 litros. Esto es porque tiene un motor eh, pequeñito que lo que hace es calentar el aire que sale por estos orificios aquí lo que estáis viendo es el tubo de entrada de aire y no sé si podéis verlo, aquí en el otro lado tenemos un tubo de escape por lo que esta calefacción estacionaria pues provoca gases por eso no se puede instalar este tipo de, de aparatos dentro de la furgoneta así que yo lo que he decidido es poner este aparato en, en la vaca para de esa manera poner unos tubos que se la hasta la ventanilla y tener el calefacción. Lo que veis aquí es un aparato, es un termostato que se meterá dentro de la furgoneta para regular la temperatura y la potencia que tiene este aparato. Este aparato, eh, si lo pones a máxima potencia y no le pones el termostato puede calentarse incluso hasta 50 grados. Así que para una furgoneta como la mía, que es en realidad un monovolumen, es muchísimo muchísimo calor en cambio para una caravana o para un autobús este tipo de, de, de eh, calefacción estacionaria pues está más acorde yo con esto tengo de sobra, entonces esta calefacción estacionaria va muy bien y calienta muchísimo pero debido a lo del tubo de escape pues claro se tiene que instalar fuera y además este tubo de escape provoca demasiado calor entonces hay que tener mucho cuidado de no ponerlo en un lugar donde, donde, puede, donde pueda generar algún tipo de incendio como veis aquí tenemos una maraña de cables y es que estos cables están conectados a, al motor ya que tiene una bomba de combustible y también necesita que se inyecte este combustible en el motor entonces bueno esta calefacción estacionaria va a 12 voltios aunque los podéis encontrar a 24 pero dado que la batería que tengo yo de AGM en mi furgoneta es de 12 voltios pues esta batería me iba perfectamente luego también tenemos aquí un mandito que sube, que sirve para apagar y encender lo que es la, la calefacción también podéis subir un poco la temperatura en las nuevas calefacciones estacionarias este mando es un poquito más sofisticado pero bueno la verdad es que como tengo este termostato que lo puedo llevar hasta donde estoy yo pues no necesito un mandito ni nada parecido es lo que estaba montando ahora como he dicho son los tubos que voy a alargar hasta la ventanilla porque antes teníamos un tubo grande típico de de las campanas extractoras y para montar era bastante complicado estos tubos de aquí negro entrarán dentro de la ventanilla más tarde os enseñaré el resultado esta calefacción me costó menos de 200 euros y la verdad es que en vez de dejar el coche encendido consumiendo toda la noche con esta calefacción gastaríais menos de 2 litros por noche así que es bastante bastante económico si lo que vais a hacer son viajes a sitios fríos como he dicho yo iba a ir a en enredos por las noches la verdad es que refresca bastante y más si habéis estado de ruta y estáis mojados y y además, si estáis congelados, pues esta calefacción os puede venir bastante bien. Así que nada, cuando la montemos os enseñaremos un vídeo. Ahora mismo, como me vuelvo otra vez a Madrid, pues no os lo puedo mostrar. Pero cuando esté en la vaca, os lo, os lo enseñaré. Venga, hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego!